María Cle, Moreno es una gran psicóloga, además de farmacéutica, con unas carreras y una mente privilegiada. Y hoy nos va a hablar también de esos malos hábitos, ¿no? Y estamos en invierno, los propósitos de poder a las Navidades. ...que el propósito grande de los fumadores es quitar de fumar... ...pues vamos a hablar del tabaquismo si te parece... Eh, ...bueno yo creo que la psicología influye... ...no sé si una psicóloga realmente puede quitar esos malos hábitos... Eh, ...buenas tardes... Hola, buenas tardes Elena... ...por supuesto yo trabajo lo que es la parte física de la adicción... ...pero también la parte emocional... ...que muchas personas piensan que es solo físico... ...de la sustancia, la nicotina... ...todo lo que pueda llevar el tabaco... ...pero realmente lo que engancha... ...es la parte emocional, la parte psicológica... ...que es la que normalmente no tenemos en cuenta... ...cuando tomamos mmm, eh, sustitutos de la nicotina... ...o compramos algún producto en la farmacia... ...o para la ansiedad... ...no, no, hay que ir a la raíz del problema... ...que es, eh, es el enganche psicológico... ...el que nos mantiene ahí enganchados. ¿Cuáles serían esas pautas? Bueno, es importante que para eh, cortar con esa adicción... Entendamos por qué la tenemos. Le atribuimos a la sustancia unas propiedades que no tienen. Además son propiedades muy distintas. En Un mismo producto no puede hacer todas esas cosas tan distintas. Eh, algunos fuman eh, en sus momentos aburridos, otros al contrario, en momentos sociales... Eh, ...entonces hay que llegar a la conclusión... ...que el tabaco no tiene ninguna de esas propiedades... ...se las atribuimos nosotros... ...cuando eso lo entendemos... ...estamos dando ya el primer paso... ...para quitarnos esa dependencia. ¿Cree que ha mejorado este aspecto en las redes... ...que igual hay menos publicidad... ...ha mejorado lo que no, nos incita muchas veces... ...a consumir el tabaco el ...hubo un tiempo que sí... ...porque las leyes afectan mucho... ...las series lo quitaron... ...pero yo cada vez lo veo más... ...en el cine antes se veía mucho más... ...pero sí es verdad que en la televisión... ...bueno lo que es la publicidad ya apenas se hace... ...pero por ejemplo en el confinamiento fue muy llamativo... ...que cerraron los gimnasios y sin embargo... ...los estancos abrieron 24 horas... ...entonces porque era así... Eh, ...se consideraba una primera necesidad ¿no?... ...entonces llamativo como algo para cuidar la salud... ...pues no se podía hacer y sin embargo los chancos... ...al abrir 24 horas uno no tiene el concepto de mono... ...¿no?, porque no tiene ese síndrome de abstinencia... ...porque a cualquier hora puede comprar tabaco... ...eso hace mucho tiempo que, que no pasaba. ¿Es, ¿Y ¿Es igual para los hombres que para la mujer? Eh... Bueno, en el tema de adicciones es muy curioso... ...porque eh, los hombres buscan ayuda antes... ...y siempre van acompañados de sus mujeres... ...o de la familia, ¿no?... ...las mujeres cuando son adictas a algo... Eh, ...suelen ir solas... ...y no tienen ese apoyo familiar... ...sin embargo, concretamente en el tabaco... ...buscan más rápido ayuda a las mujeres... ...porque está como mal visto... ...por la calle y bueno también como envejece más... no ...es más raro ver eh, mujeres mayores fumando que hombres... ...entonces buscan ayudante... ...porque también le influye un poco la estética ¿no?... ...no quieren eh, pues estropearse la piel... ...por otros motivos se lo prometen a sus nietos... ...tienen otras motivaciones distintas que los hombres. consejo daría? Bueno para empezar, no empezar a fumar nunca... <ríe> ...ni probarlo, porque una caladita nos puede enganchar de por vida... ...no somos conscientes, pero es así... ...para continuar, el que haya dejado de fumar... ...que, que entienda el porqué, que no se está privando de nada... ...al contrario, se eh, está libre de la adición a la nicotina... ...que no pruebe ni una caladita, ni en una boda, ¿no? nada para siempre... ...y bueno, el que esté pensando en dejarlo, pues que busque ayuda... ...porque siempre con ayuda es más fácil" página para ponerse en contacto contigo para esto o para cualquier otro ...tipo de ayuda que sea necesaria o niños o mayores... Eh, ...una página o algo de, un contacto que podamos... ...sí mi página web es psicóloga.com. ...yo trabajo otras adicciones como es la comida... ...que también sin comer es más difícil vivir sin fumar... ¿no? ...el alcohol, la adicción a las nuevas tecnologías... ...como son los móviles, las redes sociales... ...y bueno, pues en la página pueden encontrar esa información... ...y si no al teléfono 679-35-3400... ...desde el confinamiento trabajo también mucho online... ...porque bueno, las personas que necesitan ayuda están... ...toda Andalucía, toda España ya está en el extranjero". Muchísimas gracias, enhorabuena también por tu trabajo, María Ángeles, gracias, que sé que lo estás haciendo muy bien, y a muchas personas que gracias a tu ayuda salen adelante y se cuidan, y la salud es muy importante, y como vivimos, no, somos lo que comemos también, tú sabes mucho de eso, y bueno, espero tener más entrevistas contigo, que me parece todo lo que hace muy interesante, gracias. Muchas gracias a ti, Elena.